Buenas, Buenas noches, noches vecinos y vecinas, y vecinas de Urling, ¿Cómo, ¿cómo están? Estamos acá en Filosofía en Construcción en La segunda, segunda temporada eh, ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué, ¿Qué contás? Bien Marcelo, acá con muchas ganas de empezar este segundo programa Y con mucho trabajo también, ¿no? Por hacer Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso Justamente... ...del famoso trabajo. Vamos, qué, qué tema, qué tema, tema interesante, interesante... ...y qué tema, tema bueno, el mes de, de mayo... ...por el primero de mayo... ...y por todas las circunstancias que, que estamos viviendo... ...el, el, el trabajo, trabajo es algo para, para, para pensar... y, y ...así eh, que te escuchamos, te escuchamos, escuchamos Lucas. Sí, eh, así como lo dijiste vos, ¿no? Justo en el mes de mayo... ...y habiendo pasado el primero de mayo... ...me hubiera gustado mencionarlo quizás... ...la semana pasada, pero... El trabajo docente ahí me, me ocupó el, el lugar, pero lo que quiero proponerles ¿no? es hablar del trabajo, pero en tanto digamos categoría filosófica, ¿no? en tanto concepto, ¿no? como para poder hacer esto, un cambio de frente ¿no? y no arrancar hablando de, de, de lo que pasa con el trabajo ¿no? hoy en día con la precarización, con la flexibilización laboral, con el trabajo virtual y todo ese tipo de cuestiones no, tan presentes, sino que vamos a pasar un poquito por la historia del trabajo. Y no sé si vos sabés o si la gente sabe no, que la palabra trabajo en sí, etimológicamente, no, tiene una connotación negativa. ¿no? Es decir, la palabra trabajo en la antigüedad, Digo, estamos hablando, pensemos en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en, en la era medieval, ¿no? Tiene una noción negativa. Etimológicamente, la palabra trabajo viene de tripalium, ¿no? Que era un instrumento de tres palos que se utilizaba para azotar y torturar a los prisioneros y, y a los esclavos, ¿no? La palabra trabajo sí viene de ahí no, y se fue deformando y se fue derivando de tripalium a tripaliar, que era como torturar, y de ahí proviene la palabra trabajo que en general designa algo que tiene que ver con el esfuerzo, con el sufrimiento, con el sacrificio. ¿Y por qué? No? Porque antiguamente eh, la palabra trabajo estaba mal vista, o sea, la palabra trabajo designaba algo despectivo, no eh, y existía una, una visión, ¿no? Eh, de, de la división entre el trabajo manual y el, el trabajo intelectual, que hacía que aquellos que trabajaban manualmente ¿no? eran vistos como inferiores, básicamente. Es decir, por algo eh, la, las tareas eh, o productivas ¿no? quedaban en general en manos de los esclavos. Es decir, eh, se suponía que el trabajo era para entre comillas, podemos decir la, la gente común, no la gente que no estaba preparada para algo superior, que era como el trabajo intelectual, eh, por lo cual la palabra trabajo eh, designaba algo de, del esfuerzo y del sacrificio y del sufrimiento. ¿no? Ahora, Ahora se entiende, entiende, se se entiende en algunas, algunas cosas, cosas ¿no? no con, con esa, esa historia, historia previa. previa. Se, se entienden algunas cosas, se entienden muchas cosas, pero también es muy interesante porque si uno va a este origen de, de la palabra, ¿no? y, y yendo a, a un filósofo, ¿no? co, co, eh, pilar digamos de, de Occidente, Aristóteles, por ejemplo, distinguía como de una, una forma muy clara ¿sabes? lo que era la, la, la vida eh, productiva y, y la vida práctica, ¿no? La, la vida activa de, de la, la vida en la, en la polis, ¿no? de lo que ellos llamaban la vida contemplativa, ¿no? que eran las personas que tenían de alguna manera las necesidades básicas cubiertas ¿no? y por eso no trabajaban y podían dedicarse al estudio, ¿no? a la, la búsqueda de la sabiduría, a la filosofía, al conocimiento. ¿no? Eh, entonces ellos, él distinguía muy bien entre la cuestión de, de la vida activa productiva y la vida contemplativa, que era como la, la vida superior. Y me, me parece muy interesante traerlo, ahora que hablamos de, del trabajo, porque claramente hubo como un, un, gran, ¿no? un, un gran cambio en, en, en la visión social del trabajo, que ha hecho que lo que, digamos, 20, 25 siglos antes, era considerado una mala palabra, ¿no? era considerado algo... Eh, una bajeza, ¿no? que, algo que no tenía que ver tanto con la naturaleza humana, sino en realidad con, con un aspecto negativo, ¿no? hoy sea ¿no? quizás ese, ese eje que, que articula ¿no? y que, que de alguna manera domina toda la sociedad. ¿no? Entonces es muy interesante esto de, de, de la palabra trabajo y cómo ha cambiado el, el sentido de la palabra trabajo entre, digamos, como esta oposición entre lo que era el trabajo para la antigüedad y esta visión negativa a lo que es el trabajo ahora porque obviamente en la modernidad no fue como donde el, el trabajo si bien sigue teniendo mucho que ver con el sacrificio y el sufrimiento y todo lo que vos quieras decir pasa a transformarse como en, en el eje articulador de, de la sociedad no porque hoy que hablamos tanto o hablan tanto de, de la ética y de la cultura del trabajo, parece que lo que hace que una sociedad progrese y una sociedad avance ¿no? y, y sea productiva es el trabajo. Cosa que si uno, en un, a un griego del de siglo IV o de cristo le parecería una locura. A un medieval también, no otra vez, es como, ¿por qué ahora el trabajo es, es tan importante? ¿no? ¿Por qué vivimos para el trabajo? ...o trabajamos para vivir, ¿no? Porque se ha vuelto tan, tan, tan, tan fundamental... ...el trabajo en nuestra organización de vida... ...que eh, me, me atrevería a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces eh, no sabemos ¿no? si vivimos para trabajar... ...o trabajamos para vivir, ¿no? Eh, qué, qué difícil a veces se hace... Eh, ...encontrar un límite... ...encontrar un balance, encontrar un equilibrio... ...entre la, la tarea productiva... O, o reproductiva en el sentido del de, de sobrevivir, ¿no? en el sentido de la reproducción diaria, de las actividades diarias, con esta cuestión de, del vivir, de hacer algo que se disfrute. ¿no? Hay como una especie de, de problema, hay todo un problema filosófico ahí. No no sé si, si lo ves de la misma manera. Pasamos como ¿no? de, de, de un extremo al otro, porque si antes el trabajo era mala palabra, ahora parece que el que no trabaja Está fuera está totalmente fuera del sistema, ¿no? Y entonces uno tiene que estar 100% del tiempo trabajando para estar dentro de un sistema que al mismo tiempo podemos decir que nos obliga a trabajar y nos hace trabajar cada vez más y nos hace producir cada vez más, ¿no? Y deja como completamente de lado esto que hablaba ya Aristóteles de, bueno, la vida contemplativa, ¿no? Del, del disfrute del tiempo, del ocio, ¿no? De esto de de perder el tiempo ¿no? que ahora nos parece una locura porque sabemos que el tiempo es dinero ¿no? entonces es como, es muy interesante para mí, ¿no? y por eso me gusta tanto el tema trabajo eh, porque cambió mucho la, la mirada acerca de, del trabajo ¿no? y ah, estaba, mientras vos hablabas yo decía 8 por 3 es 24 ¿no? 8 por 3 es 24 estamos bien con eso que estoy diciendo no estoy diciendo una mentira la vida tenemos 8 horas de trabajo 8 horas para, para vivir y 8 horas para dormir se ponele y te lo divide y te ponele. lo divide así porque en realidad salta un remisero que, que trabaja y te dice de dónde sacaste las 8 si yo trabajo 12 horas o trabajo 14 horas lo que empuja una, una sociedad en este sistema que vivimos es el consumo y ellos necesitan que la gente no se sienta tan mal, sino que se sienta ávida de, de trabajar. Porque ¿Por qué necesitan mano, mano de obra barata, que es lo que están consiguiendo por todos lados. Necesitan producir y ganar. Y el, y el trabajo está metido en el medio. Y por estas ocho horas que algunos disfrutan, hubo gente que murió hubo gente que luchó mucho y que, y que y murió eso simplemente era la, la, acotación, la, la acotación que yo quería decir. decir como era una, una, división, digo, una, división una división de trabajo una división, una división de, tiempo de tiempo también exactamente, porque hay un cruce ahí no eh, vivimos en una sociedad que cuando determina los tiempos en realidad lo hace, si uno lo puede pensar, en función de, del trabajo porque qué es lo que se privilegia bueno, obviamente la, la tarea... Productiva, ¿no? Entonces, el eje está en la tarea productiva y las horas de disfrute o las horas de sueño están como secundarias, cuando quizás tendría que ser todo al revés, ¿no? Pero hay, hay un hito muy importante en, en la historia, ¿no? En la historia del pensamiento, ¿no? Y que tiene que ver justamente con, obviamente, un, un contexto social y económico que cambió, ¿no? Es decir, en una sociedad antigua donde unos pocos podían darse el lujo de no trabajar porque. ¿no? Eh, había una masa de, de esclavos que trabajaban por ellos, hubo ¿no? un cambio eh, económico de sistema ¿no? que hizo básicamente la, la necesidad, esta cuestión de la productividad, del consumo, ¿no? de la cantidad de mano de obra. ¿no? Entonces me quería como citar algo que es eh, muy interesante, eh, en realidad de, de varios filósofos que, que estudian la, la, la transformación del trabajo, ¿no? En, en la modernidad, sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? XVII, XVIII con, con la revolución industrial y bueno, también en el siglo XIX que tiene que ver con el origen del capitalismo no, y son esos estudios, el ensayo de Max Weber acerca de la ética protestante ¿no? ¿por qué? porque cuando... Se, se analiza ¿no? el modo en que hoy en día entendemos el trabajo ¿no? y por qué tenemos esta cuestión de, de la ética de, del trabajo. ¿no? Aparece en, en estos estudios de, de Max Weber, de, del sociólogo, del filósofo, economista Max Weber, eh, la cuestión de los valores que tiene la, la religión protestante y la ética protestante, que básicamente ¿no? Él la considera como el germen del capitalismo de la ideología, del capitalismo, porque se privilegia la cuestión de eh, la, esta especie de cultura o ética del trabajo. ¿Qué pasa? No? Veníamos de un contexto donde el, el trabajo era mala palabra, ¿no? incluso eh, para, para una visión religiosa ¿no? eh, eh, tradicional, eh, el trabajo es una actividad manual y lo que importa siempre es como la, la salvación del espíritu. ¿no? Pero dice Max Weber que, el protestantismo, ¿no? la, la reforma protestante, emprendida por Lutero y sobre todo por, por Calvino, como que trastocó, ¿no? giró esta idea. ¿no? E hizo que el trabajo eh, sea en realidad ¿no? el, el motivo de salvación en la tierra. ¿no? Esto tiene que ver con una, una doctrina que, que tenían los, los calvinistas acerca de la predestinación. ¿no? Ellos básicamente planteaban que eh, Dios... ¿no? Eh, le daba gracia, ¿no? salvaba a determinadas personas, pero que no teníamos manera ¿no? de saber a qué persona salvaba. ¿no? O sea, no teníamos la posibilidad de conocer la, la mente divina y entender quiénes eran los predestinados en la salvación. Pero sí había una manera de descubrir o de alguna manera de acercarse a saber quiénes eran, que eran aquellos justamente que progresaban y tenían éxito material y socialmente eh, en, eh, y económicamente hablando. Entonces, ¿qué pasaba? No? Como que el criterio de salvación no era algo espiritual, sino era algo eh, de índole material. ¿no? Y toda la vida se jugaba justamente en el, la cuestión del progreso económico. Y es muy interesante porque eh, si uno, uno piensa, hoy en día no la, la ideología un poco cuando se habla de la ética del trabajo, la cultura del trabajo, se considera que el trabajo es justamente la fuente del progreso, ¿no? Y, y un poco viene de ahí también eso, y es muy interesante para pensar esto del de progreso, ¿qué es progresar? ¿no? ¿qué es el éxito? El éxito se mide en tener un buen sueldo, en tener un gran sueldo, en tener acciones, en tener empresas, en tener riquezas, en tener fama, ¿no? ¿Dónde se mide la palabra éxito, no? O sea, ¿en qué momento, porque tiene que ver con esto, no? ¿En qué momento pasó el trabajo, no? De ser algo mal visto a ser en realidad como un mecanismo de selección social, no? Donde eh, estaban los, los, los privilegiados, los salvados, que son los que trabajaban y ahorraban y conseguían capital y acumulaban y entonces... Progresaban en la escala social y tenían estatus, ¿no? Y dónde quedaron los más desfavorecidos. Que tiene mucho que ver también con toda la ética de la meritocracia, ¿no? Eh, porque pasa esto, ¿no? Como bueno, los, lo, eh, ¿no? y la categoría religiosa, ¿no? Los salvados son los que están en la cúspide, ¿no? Parte vos, fíjate que <ríe> cómo, cómo va caminando, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces aparece acá Inés y dice, che, hay que, darle, hay que darle una mano a la gente, hay que ayudarla. Entonces empiezan a, a, a generar, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es el sueño americano. El tipo va a trabajar, puede comprar su casa, compra su coche, manda a sus hijos a estudiar. Y de repente los que tienen mucho dinero dijeron, la verdad, a nosotros esto no nos sirve. Porque acá alguien se equivocó, nosotros somos los dueños de la pelota. ¿Quién dijo que yo quiero que el obrero estadounidense o de otra parte del mundo tenga su casa, que tenga garantizado su trabajo, que pueda mandarlos a estudiar? Degeneró en lo que es la película esta que ganó los Oscars, es decir, los no, Tierra de Nómades. Gente que pierde absolutamente todo. Trabajo, casa, familia, vida eso es este, lo que ellos necesitaban lo necesitaban en la edad media cuando hacen la conversión económica sobre quién vivía en qué lugar el señor feudal dice no, no, ahí donde vive el zapatero está equivocado, esa casa es mía todo esto es mío, échenlos a todos y el trabajo se ha puesto muy confuso al día de hoy porque está toda esa historia toda esa memoria en todos nosotros y el trabajo está raro está raro eh, no no la educación está rara porque la educación está medio como anticuada en el sentido de que antes habían fábricas pero ahora no hay fábricas entonces se enseñaba medio como en serie no había una enseñanza medio como en serie y ahora las exigencias del mercado para trabajar son otras no es la formación en serie de las personas es bien complejo el tema ¿eh? bien bien bien complejo Total, totalmente, totalmente, ¿no? Nosotros, va, eh, estamos yo preparando como una especie de recorrido histórico, como para ver un poco cómo se, se va transformando el concepto. Claramente, esto último que mencionas tiene que ver con el trabajo en las sociedades postindustriales, ¿no? O sociedades de control, donde el, el famoso formato del, del trabajo eh, fábrica, ¿no? De, de la revolución industrial ha dejado, ¿no? O ha mutado en esta especie de, de, del famoso modelo eh, del Fordista al, al Toyotista, ¿no? Y de la, de, de la producción en serie a como la cuestión empresarial, ¿no? Que, que tiene que ver menos con el trabajo productivo o la fabricación de, de productos y más hasta con una cuestión de servicios y de especulación económica, ¿no? Pues hay toda una transformación en el mercado del trabajo donde la, la, la famosa idea ¿no? de la fábrica y el, el obrerismo ¿no? Así de, de los 50 eh, ha, ha quedado, eh, entre comillas, obsoleta, pero tiene que ver en realidad con las transformaciones de, del capitalismo. ¿no? Ahora fíjate, porque hay, hay un par de, de cuestiones que quiero, que, que, que quiero recuperar ¿no? eh, en esto, que era lo de la ética protestante que yo te decía, ¿no? Tiene que ver con esto de la de, de conformar como esta mentalidad de, del trabajo, ¿no? La, la idea de que el trabajo eh, tiene que organizar la vida y que de alguna manera nos diferencia y nos hace triunfar y nos da éxito, ¿no? Y que lo, al mismo tiempo, ¿no? eh, mientras esta idea va, va, va tomando fuerza, eh, al mismo tiempo aparece la, la cuestión de, del trabajador alienado. Eh, ¿No? O sea, eh, yendo como a la, a la cuestión más marxista, ¿no? El, el obrero oprimido que trabaja para un jefe que se apropia de su salario ¿no? y que lo, lo explota por mucho más que ocho horas ¿no? en ese momento, eh, en una fábrica donde él ni siquiera controla nada del proceso de, de producción. ¿no? Entonces, por un lado, predominaba esta idea de: bueno, tenemos que trabajar cada vez más, tra más trabajo para eh, salvarnos, ¿no? Y por un lado, la realidad social, donde el trabajo se daba en condiciones infrahumanas, ¿no? Pero hay algo que es muy importante que tiene que ver con una visión antropológica de, del trabajo, ¿no? Es decir, eh, antes, el, esto, que antes el trabajo tenía que ver ¿no? con, eh, con algo negativo del ser humano. Y en la modernidad se empieza a, a considerar el trabajo como eh, una, casi como la propia condición humana, ¿no? El ser humano, mediante el trabajo, eh, produce. Y no solo produce objetos, no solo produce eh, cambios en la naturaleza, sino que se produce a sí mismo. De hecho, como que la, la, la cuestión del trabajo tiene que ver con una producción del ser humano y una transformación de, de sí mismo, ¿no? Y entonces el trabajo pasa a ser, ¿no? De, de una categoría eh, que se metía debajo de la alfombra a ser, por un lado, ¿no? Como la... Por un lado la fuente del mal ¿no? y por otro lado la, la posibilidad de, de un mundo nuevo, ¿no? como que el, el trabajo tiene esa importancia eh, capital, ¿no? por, por decir la palabra, ¿no? donde en el, el trabajador, así como está la, eh, eh, la, la explotación y el sometimiento y el dominio, está la posibilidad de modificar las condiciones sociales para crear ¿no? eh, un, un mundo nuevo donde el trabajo no sea... Un, un trabajo alienante, ¿no? No sea el motivo de selección social, no tenga que ver con el salvarse en un estatus económico, ¿no? Así a, a la visión protestante, sino cuando sea la, la posibilidad de eh, eh, potenciar la, las capacidades humanas, ¿no? Entonces el trabajo tiene también como esta, esta, doble, esta doble vara, ¿no? El, el trabajador alienado que reconoce Marx en el capitalismo y alienado también por todas estas ideas, ¿no? Porque eh, el protestantismo tiene que ver como con la ideología de la dominación capitalista, ¿no? Y la posibilidad de, mediante el trabajo, eh, construir un ser humano nuevo, ¿no? Construir una naturaleza nueva y construir otra relación con las cosas. ¿Qué pasa, no? Eh, bueno, obviamente los obreros de, del primero de mayo que... Que, que recordamos, ¿no? Los mártires de Chicago, ¿no? Justamente eh, querían transformar el trabajo, ¿no? De algo alienante, de, de una actividad de explotación, ¿no? eh, De sometimiento a una actividad de liberación, ¿no? Tener otra visión del trabajo. Pero, ¿qué pasa? El capitalismo a veces está siempre un paso adelante de, de, de, de todos nosotros, ¿no? O a, adelante de.. de, de de nuestras miradas ¿no? de nuestros cuestionamientos cuando, cuando te, vas te vas a liberar te agrega un eslabón un más a la cadena, cadena. Te, agrega un, te agrega un eslabón más o te cambia, te cambia un poco el, el juego ¿no? se reacomoda se readapta ¿no? e, y, y esto tiene que ver con esas transformaciones de, del, mundo, del mundo laboral ¿no? porque claramente el famoso modelo ¿no? de, de bienestar el modelo de de, del, de la, del trabajador en la fábrica, que, que va ganando derechos y que va cobrando fuerza, ¿no? Y que construye una identidad obrera o proletaria, ¿no? Y que amenaza con cambiar un poco estas estructuras sociales, ¿no? Es barrida por una, podemos decir, es barrida de, relativamente por una nueva forma de organización de, del trabajo, ¿no? Donde quizás no está tan clara la, la estructura, ¿no? Donde quizás incluso se tiende a aislar, se tiende a fragmentar el trabajo, se, se tiende a exacerbar lo individual como para romper un poco con, con la idea colectiva y como esta cuestión de la famosa clase obrera tan, tan presente ¿no? a principios del siglo XX, y mediados del siglo XX, ¿no? termina siendo reemplazado como con estas figuras de eh, ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? o del empleado, eh, de la multinacional, ¿no? o del emprendedor, ¿no? y se va borrando un poco esa, esa construcción de, de clase que tenía el trabajo, pero ha borrado en lo aparente, ¿eh? como en la cuestión de la subjetividad, ¿no? y entonces por, por una cuestión de, de reorganización del de, de capitalismo mismo, ¿no? de, de mejorar o de modificar los, los mecanismos de opresión. Entonces pasa como esta cuestión de la, de la sociedad industrial a la famosa sociedad postindustrial, donde parece que estamos acá en un mundo donde no sabemos bien quién es el jefe, ¿no? o quién es el patrón, o, o para quién trabajamos, y entonces la, la explotación, que antes estaba más clara porque tenías al, al jefe ahí, se convierte en una autoexplotación y todos trabajamos y no sabemos para quién, ¿no? Y nos creemos libres y no somos libres, y terminamos trabajando más que antes y más horas, y, y más, más explotación, y una mayor hiperproductividad, y, y al mismo tiempo se da esta paradoja, nos creemos que nos producimos a nosotros mismos, y estamos siendo producidos por un sistema que, bueno, eh, se, se, obviamente se alimenta de nuestra, de, de nuestra fuerza de trabajo, y se sigue alimentando de nuestra fuerza de trabajo, pero parece que lo vemos menos que antes, ¿no? Y tiene que ver con unos cambios en, en, el, en el modelo económico, ¿no? Donde esta cuestión de vivimos más alineados que antes, ¿no? Donde la cultura o la famosa ética del trabajo está más presente que antes, pero quizás la vemos menos. Y terminamos como acá en esta especie de, de, de rueda como los hamsters, ¿no? Produciendo y produciendo, produciendo, ¿no? Sin detenernos a pensar, sin, y, y ahí retomo, retomo a Aristóteles, ¿no? para, sin como ese momento de, de contemplación, ¿no? sin ese momento de preguntarnos por qué trabajamos tanto o para qué trabajamos tanto ¿no? y qué tipo de sociedad creamos con el trabajo. Nosotros nos matamos laborando pero la desigualdad social sigue existiendo, la pobreza sigue existiendo, la marginación sigue existiendo, la violencia sigue existiendo, el abuso de poder sigue existiendo. Entonces, hay algo que con el trabajo no estamos creando o estamos reproduciendo y no estamos viendo. Y estamos como en esas burbujas donde trabajamos y trabajamos más intentando alcanzar algo que tampoco sabemos bien qué es porque no nos detenemos a pensar. Y eso, eso es es algo donde me parece que está bueno poder parar la, la pelota ¿no? no para volver a la visión de, de la antigüedad pero sí para como corrernos de esta cuestión donde todo tiene que ser productivo, donde todo tiene que ser rendimiento, como dice byung Han en la sociedad del cansancio, y de rendimiento y de la hiperproductividad y volver a pensar, digo a volver a pensarnos como sujetos eh, qué clase de trabajo hacemos o por qué hacemos tal trabajo, ¿no? salir como de esa inercia de la supervivencia del sistema o de la, de la finalidad de la acumulación por la acumulación misma y preguntarnos un poquito, ¿no? como ampliar el horizonte, ampliar la mirada acerca de esta pregunta que yo hacía antes de si trabajábamos para vivir o vivíamos para trabajar o qué clase de trabajo estamos llevando adelante en una sociedad que como te decía, tiene millones de deudas pendientes con todos, todas y todos los, los trabajadores, ¿no? Totalmente, mientras las tres preguntas o cuatro que tiraste, que tiraste son para, la, este, para, para que, que la, la gente piense, piense como dijiste. Mientras, mientras vos hablabas, yo, yo pensaba algo cortito para luego que vos des el cierre. cierre. Yo decía, la frase que nos, nos machacan el trabajo dignifica yo digo y yo lo transformo en una pregunta ¿el trabajo dignifica? ¿estamos seguros que el trabajo dignifica? entonces creo que lo habíamos charlado ya contigo que yo pensaba que en realidad teníamos que pensar en nuestra vida entera global y decir yo en realidad no quiero que el trabajo me dignifique quiero tener una vida digna y en esa vida digna global, tiene que ser digna mi casa, digna mi educación, digno mi trabajo, digno del servicio de salud, y digna la cultura, que creo que es lo que me aleja de, de las tentaciones de ser esclavo, y lo que me acerca a la rica tentación de pensar. Cierre usted, caballero. Bien, me, me encantó la pregunta, ¿no? Esto es... De... El, el trabajo dignifica. Yo creo que, que, como decimos, primero somos seres dignos y el trabajo tiene que estar en relación con la vida digna, pero no convertirse en un fin en sí mismo. ¿no? Porque cuando el trabajo se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? eh, la, la dignidad pasa a un segundo plano. ¿no? Y en una sociedad donde el, el trabajador... Eh, está constantemente ¿no? alienado por, por la situación laboral por todas estas cuestiones que hablamos ¿no? de la precarización la flexibilización, falta de derechos ¿no? etcétera eh, pensar en una vida digna es pensar también quizás una vida donde el trabajo tenga el lugar que merece en nuestra vida y está bueno preguntarse eso ¿Cuál es el lugar que tiene que tener el trabajo en nuestra vida? Si tiene que ocupar toda la vida. O si en realidad la vida tiene muchas cosas. Que están más allá del trabajo. Y que nos estamos perdiendo por. Tener este chip de. Trabajo eh, al 100% las 24 horas de los 7 días de la semana. Es como hay otra dimensión que no tiene que ver con la productividad, ¿no? no tiene que ver con esto del rendimiento del trabajador y que muchas veces queda en segundo plano, pero que creo que hay que recuperar y que nuestra sociedad necesita recuperarlo eh, para estar un poco mejor eh, consigo misma, porque lo que vivimos ahora es como una situación de, de alienación absoluta, y tiene que ver con este eh, ritmo, no, con este ritmo frenético, donde todo pasa por el trabajo, que ni siquiera muchas veces es un trabajo digno, y uno intenta encontrar la dignidad trabajando más, y quizás uno entra en un laberinto ahí. Entonces pensar qué es lo que nos perdemos, perdón, y te dejo eh, en esta cuestión del laberinto del trabajo y pensar que la dignidad tiene que ver con que el lugar del trabajo sea un lugar en función de la vida digna, en función de la vida feliz y no que acapare todo. Y no, y no que, acapare que acapare todo. todo. La, la verdad, verdad, la verdad que, que sí. sí. Hay, Hay otro, otro también, también acá en frente, enfrente, en la orilla de enfrente, que enfrente que insiste siempre sobre eso que se es el el Pepe Mujica que, que te habla, Mujica, habla sobre el tiempo el tu de tu vida. vida. Y, que y que trabajas, trabajas para, para pagar cuotas. cuotas y todo y ese todo tipo de cosas, y que te perdés tiempo de vivir. De ahí un poco viene la raíz de donde yo estoy hablando de la vida digna. Señores, ¿ustedes se han dado cuenta por qué yo lo dejo a él hablar? Se han dado cuenta lo que las cosas que él va tirando, las preguntas que te va haciendo. Lo interesante de este formato y de lo que él ha elegido, es que te deja que vos pienses, te da la chance, te tira preguntas, que a su misma vez... Vos, cuando estás pensando, te generás a vos mismo otras preguntas. Y eso es lo interesante. Lo interesante es que vos te hagas preguntas. Y en la pregunta está como el examen de la propia vida. Lucas, ha sido un gusto. Este, segundo programa de la segunda, de la segunda temporada. Despedite vos de la gente. Bueno, gracias si están ahí. Pensando, escuchando, debatiendo, estas cosas que, que vamos charlando, pero que tienen que ver con pensar la vida cotidiana, ¿no? Básicamente, no, no, no, no tomar la, la filosofía como algo ajeno a nosotros, como algo extraño, sino eh, como esas ideas que gobiernan nuestra vida y que tenemos que tomar conciencia para empezar a preguntarnos por otra vida posible, ¿no? así que la invitación a pensar siempre está y lo, lo espero la próxima por supuesto bueno, nos vemos la, la semana que viene Lucas, eh, gente es un gusto para nosotros este, estar acá escucharnos brindarnos, acá estamos somos todos gente de Hurlingham, pensando en Hurlingham y haciéndonos preguntas sobre nuestra vida que tengan una buena noche este, nos, nos vemos la, vemos la semana, semana que, que viene hasta, hasta luego Lucas Hasta luego Marcelo, nos vemos la semana que viene